publicar en grupos es otro gancho muy poderoso para conseguir seguidores fieles para ello debes unirte a todos los grupos o casi todos los grupos afines a tu producto o servicio que estés ofreciendo mis grupos los tengo yo guardados aquí en una hojita de cálculo de google drive aquí tengo los diseñadores aquí tengo los grupos vectoriales y aquí tengo lo que es photoshop así que voy a ver un, abrir un par de grupos simplemente aquí clic y clic lo que voy a compartir es este video de YouTube, que lo tengo ya totalmente listo. Por cuestiones de tiempo, ya lo tengo todo aquí planificado. Simplemente en este archivo de texto voy a copiar. Me voy aquí al grupo de Photoshop y voy a poner pegar. Se carga la previsualización y ¡pumba! Vamos a publicar. Vamos al otro grupo, vamos a iniciar conversación, control B y vamos a publicar. Al principio Facebook no te va a permitir publicar en muchos grupos. Intenta con unos dos diarios. A medida que crezcas, vas a poder publicar en muchos más grupos. Hay más videos que acompañan a esta serie, por lo que es muy importante que te suscribas, actives la campanita y te espero en el siguiente video.